¡Qué deliciosa! Del 96, cabrón, eh. Vamos a darle. Perfecto. Select your player. Ok, vamos a jugar con amigos. Ok, vamos a jugar solo. Vamos a jugar Mario GP Grand Prix. Vamos a jugar 150. ¡No! ¡No! ¡No! Puto. Puto. Me estoy concentrando porque se está haciendo muy complicado. ¡No mames! Y vamos a jugar con... Yo me identifico con... Donkey Kong. Eh, siento que me identifico... Con esta. Sí. Wow... Wow... Wow... Pierdo, amigos. Este... Eh... Si, si pierdo, eh, regalo una, una casa. pero ayúdame. Eh, ¿Este tonto qué? La verdad no me estés los atajos, eh. Siendo sincero, no me hace ningún atajo. Ok. Si sí, va rápido, eh. Concha de su madre. Ahí está, puto. Según yo aquí había un atajo. Según yo aquí había un atajo, pero no me acuerdo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. Si sí alcanzas, si sí alcanzas. Vamos, vamos. Si sí puedo. No, Güey, ¡No! ¡Oh! ¡No! Rito, se lo aviento, ahorita se lo aviento. No, ¡Pitch de te... Última vuelta, última vuelta y este tonto me va a ganar! Güey, ¿por qué Peach se las come todas? ¡No! ¡No! vida no el mayor fail de toda la vida amigo vale, verga, vale, verga. amigos esta no cuenta amigos esta no cuenta es que esto es para calentar Esto es para calentar a la verga. no mames y mi cuarto güey. ese también está la odio porque no me acuerdo cuáles son los atajos ¡Ay, de puta! puta. <risa> ¡Es para el otro lado! ¡No! No lo puedo regresar. No mames, ¿cómo me puedes poner eso aquí, güey? No mames, güey. Vieja, quítate. ¡No! ¡No! Pasiento acá, a malo sentada, ruidísimo para el Haile y para TikTok duro. ¿Qué son esas mamadas, viejo? quítese la verga, qué sea la chingada, puto ah, amigo. No seas pendejo. ¡Ay, no! ¿Qué fue esa mamada? Ay, no mames, no mames Me he dado cuenta que no soy un gamer, ¿eh? No soy gamer, de verdad Una, dos, sexo No seas mamón Bien ¿Qué mierda? Octavo, cabrón. Soy un pendejo, soy un pendejo, soy un pendejo. Güey, octavo, cabrón. Me estoy concentrando porque se está haciendo muy complicado. No mames. Güey, no soy gamer. No es muy gamer de mi parte. La última vuelta ni siquiera estoy en puta. ¡No! ¿Qué hijos de p Cómo denigran al Chango. No no voy a llegar ni a quinto, güey. Ahí está. Está warrior. Cuarto, cabrón. Esta mierda. ¿Por qué? ¡Ah! Tengo que ganar esta primero o segundo lugar para quedar en tercer lugar. Si pierdo, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos muy bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Viene Picha atrás. ¿Qué pedo con estos güeyes? Tengo que quedar primero. Le alcanzo tercer lugar. No mames. ¡Uy! Casi me saca la perra. ¡Sexo! ¡Uy! Dime que la saqué del mapa. No la saqué del mapa. Pensé que la había sacado del mapa. ¿Viene atrás la zorra? ¿Viene atrás la zorra? Ahí está, se resbaló. No, Luigi ya se quedó muy atrás. ¡No me comas! La concha de su madre ¿Cómo me adelanta tan rápido? O sea, le dan un putazo y me adelanta tan rápido Uy, casi me come Uchi, le pega a alguien a huevo Oigan, se han dado cuenta que este este mapa es de de LGBT ¿Cómo ven a este indígena? Ya pero me di cuenta pegar. Ok Vamos al 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos a 100, vamos al 100. Vamos al 100. Bien, ahí viene Luigi, Luigi se quedó muy atrás y ahorita está regresando La está remontando muy cabrón, la está remontando muy cabrón Ok, vamos al primer puesto Es que sí, sí, me merezco ganarla Sí, sí, sí, sí, sí, sí Eh, what the fuck Ahí está Ay, oh, asegurado Ah, mi mamá debe estar orgullosa de mí Gracias, gracias. Tercer puesto, no cualquiera. Gracias, muchas gracias. Un gusto, un saludo. Gracias por... Por este gran maravilloso premio. Tal vez no es el primer lugar. Pero me siento muy orgulloso de, de formar parte de esto. Eh, le agradezco a mi familia. A mis padres. A, este, a mis hermanos que me han apoyado todo siempre. Y, y, y les juro que le voy a echar más ganas. En la siguiente carrera. Del siguiente año. Se los juro que voy a meter digo este, le, eh, eh, Se los juro que lo voy a pasar muy bien. Muchísimas gracias a la gente. Adiós. Nos vemos. Nos vemos con el escupitajo. Blah <laughs>